Farmazul lo formamos profesionales de la oficina de farmacia que compartimos la pasión y estamos convencidos de que es posible un nuevo modelo de farmacia. Hemos puesto en marcha este proyecto para asegurar la competitividad de las farmacias asociadas a Farmazul. Queremos fortalecer la profesión mejorando la salud de los ciudadanos. Hacer de la farmacia un punto de encuentro para todas aquellas personas que buscan salud y bienestar. El mundo farmacéutico está en constante cambio. Surgen nuevos retos, oportunidades y podemos aprovecharlas innovando juntos. Queremos ser una marca de referencia en el sector farmacéutico y estamos dispuestos a afrontar grandes desafíos. Queremos fortalecer nuestro compromiso con la farmacia.